Lilia Yunda, hermana del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, informó vía Twitter que la justicia argentina dejó en libertad a Sebastián Yunda, quien fue detenido el pasado miércoles 1 de diciembre en Buenos Aires. En la capital argentina fue encontrado cuando agendó una cita médica en un hospital y su llegada al país no debía tardarse más de 60 días para que en Ecuador continúe el proceso de investigación, que está en instrucción fiscal. El joven de 28 años quien tiene orden de prisión preventiva por su vinculación en un caso por asociación ilícita, así desde mediados de noviembre. La Interpol lo buscaba en, en 194 países. La oportunidad de estudiar en el exterior es una opción que muchos estudiantes tienen a la mano pero que docentes tengan la alternativa de viajar al exterior para impartir sus conocimientos, es una iniciativa que Participate Learning ofrece a maestros ecuatorianos. Según el licenciado Ronald Ramírez, coordinador internacional de reclutamiento de esta entidad, este programa busca perfiles de profesionales no solo para crear un intercambio cultural, sino también para enseñar todo lo que la cultura ecuatoriana puede ofrecer. Exclusivamente en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, tenemos escuelas que son escuelas denominadas escuelas internacionales, sino también hay docentes de Colombia, de Argentina, de Chile, de Costa Rica. Esas escuelas lo que quieren es crear ciudadanos globales. Entonces, un ciudadano global se crea con cuando este este niño tiene una experiencia cultural diferente a la que ha sido criado. Durante cinco años, los maestros serán parte de este programa donde se les facilitará varios aspectos para hacerle su estancia más llevadera para ellos y su familia. Si un docente es casado y tiene niños menores de 18 años, los puede llevar. En este caso, el docente tiene que tener al menos cinco años de experiencia de estar, de estar laborando. El cónyuge puede trabajar legalmente en los Estados Unidos y los niños menores de 18 años pueden asistir a una escuela pública completamente gratis. Eh, el, el docente va a recibir una visa J1 y el cónyuge y los niños van a recibir una visa J2. Los requisitos para formar parte del programa son tener título universitario en educación con al menos dos años de experiencia, además estar laborando actualmente en un centro educativo, asimismo tener licencia de conducir con un año de experiencia, tener un alto nivel de inglés y contar con el esquema de vacunación al día. El programa Participate Learning extendió sus inscripciones hasta el 30 de diciembre para postularse al proceso de reclutamiento con 100 plazas para nuevos profesores. Ecuador y Colombia se preparan para abrir sus fronteras para el próximo 15 de diciembre, luego de 20 meses. Ambos gobiernos se encuentran trabajando en conjunto para incrementar la inmunidad de la población contra el COVID-19. Para ello, se realizó el lanzamiento de la jornada de intensificación masiva de vacunación contra el COVID-19 en la Plaza 20 de Julio en la ciudad fronteriza de Ipiales, perteneciente al departamento de Nariño. A partir de ello, las personas mayores de 50 años pueden acceder a su dosis de refuerzo en diferentes puntos instalados. El evento binacional que contó con la presencia de más de 300 personas fue liderado por el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud ecuatoriano en compañía del ministro de Salud de Colombia encargado. Agradecer el trabajo, el accionar, la dedicación de todos los trabajadores de salud de ambos países, de médicos, de enfermeras, trabajadores administrativos, personal técnico, que son en realidad quienes han sacado adelante este proceso de vacunación. Esta estrategia de vacunación es parte de un conjunto de estrategias que venimos trabajando con el Ecuador, que involucra reuniones epidemiológicas múltiples que hemos tenido para que culmine en un paso que es esa apertura de la frontera, pero una apertura de frontera segura y responsable. A partir de que se abran las fronteras de ambos países, Ecuador exigirá presentar el carnet de vacunación con el esquema completo de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud. Y en el caso de no haberse las colocado, el ciudadano deberá presentar una prueba PCR negativa al COVID-19. El secretario general de comunicación de la presidencia, Eduardo Bonilla, mencionó en rueda de prensa que Ecuador está muy cerca de alcanzar la inmunidad colectiva. Hoy, eh, los datos actualizados, estamos al 74.57% eh, de la población vacunada, es decir, nos faltan 10 eh, puntos eh, porcentuales, un millón y medio de personas para poder eh, llegar a la meta de 85% de inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Y hoy estamos ya colocando la tercera dosis, vamos 398.874 eh, dosis, eh, terceras dosis que estamos colocando ya. Imagínense, nos damos el lujo ya en Ecuador de estar vacunándonos con tercera dosis, pero todavía hay una... Parte importante de la población y que se reduce obviamente a un millón y medio, que es la meta, eh, hasta fin de año que tiene que colocarse primera y segunda dosis. La población mayor a 18 años que ya cumplió seis meses de haberse colocado la segunda dosis puede acceder a la tercera vacuna de refuerzo en los diferentes centros de salud habilitados del país.